Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este segundo día de actividades de la Semana de Acceso Abierto. La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta cuarta actividad de la Semana de, de Acceso Abierto en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto que este año, 2021, atiende el tema Importa cómo abrimos el conocimiento, construyendo equidad estructural. Este segundo día eh, nos toca escuchar la experiencia y que nos comparta lo que eh, desde la Oficina de Conocimiento Abierto hemos impulsado y se ha venido trabajando en el crecimiento y en la mejora y consolidación de lo que es, en este caso, el repositorio institucional, que no es el único mecanismo en acceso abierto que tiene nuestra institución. El día de hoy nos acompaña el licenciado en filosofía, Jorge Estrada García, y el licenciado en informática administrativa, José Elías Chávez Díaz, ambos integrantes de la Oficina de Conocimiento Abierto, quienes nos presentan el tema El Acceso Abierto Más Allá de la Educación Universitaria. Al finalizar su intervención, abriremos un espacio de preguntas y respuestas por parte de ustedes, auditorio que nos acompaña. Eh, estas preguntas las serán abordadas por nuestros participantes y eh, podrán ser atendidas por cada uno de ellos. Eh, la moderación estará a cargo del licenciado León Cuenca, él es responsable de la hemeroteca digital de nuestra institución y también integrante de la Oficina de Conocimiento Abierto. Por favor, las preguntas las pueden ir realizando desde el chat de la cuenta del Facebook, desde donde se transmite esta conferencia. Les recordamos también hacer su registro a través del link que estará visible durante toda su conferencia. Eh, bien, voy a presentar eh, ficha eh, académica y, y de experiencia de nuestros dos ponentes. Primero de ellos, el licenciado Jorge Estrada García es licenciado en filosofía, egresado de la Facultad de Humanidades de nuestra institución en el año 2015. Durante su periodo de estancia de estudiante en esta facultad, él brindó apoyo en las actividades del área de la coordinación de filosofía. De 2017 a la fecha, es integrante de esta oficina y responsable del Departamento de Visibilidad, Implementación y Monitoreo. Tiempo en el que ha participado en talleres referentes a herramientas de buenas prácticas de citación, como el caso de Sotero. Ha participado en talleres referentes al tema de plagio. Ha brindado capacitaciones y algunas ponencias en materia de acceso abierto dentro de nuestra misma institución. Y ya hemos tenido acercamiento con algunos eh, integrantes de espacios externos a nuestra institución siendo con estas actividades la oportunidad de acercarse a más de 800 integrantes universitarios. Asimismo, el licenciado Jorge participó en la, en la elaboración de las políticas y lineamientos del repositorio institucional que refieren a la interoperabilidad con el repositorio nacional que administra CONACIP. Ha publicado eh, dos artículos referentes al acceso abierto en la revista universitaria también de nuestra institución. Bienvenido, licenciado Jorge. Eh, me voy a permitir leer también la ficha del licenciado Elías. Él es licenciado en informática administrativa, egresado del campus universitario siglo XXI, integrante pionero de esta oficina de conocimiento abierto, es el responsable del departamento de capacitación de nuestra oficina y también, justo con estas funciones y actividades que realiza, él eh, ha participado en talleres, de la misma forma que el licenciado Jorge, en prácticas de citación, en temas de plagio, ponencias y uso del repositorio institucional y mención y navegación de algunos otros mecanismos en acceso abierto de nuestra institución, lo que le ha permitido acercarse también a más de 800 integrantes universitarios. De igual forma, el licenciado Elías participó. ...en la elaboración de las políticas y lineamientos de nuestro repositorio institucional... ...articulado al repositorio nacional que administra CONACI. Bienvenido, licenciado Elías. Gracias. Y bueno, eh, les cedo la palabra eh, bienvenidos a esta actividad y gracias por su contribución. Muy, este, muy buenos días a todos. Este, Maestra, gracias por la presentación. Eh, bueno... En esta ocasión les voy a hablar acerca del acceso abierto, eh, más allá de la educación universitaria, si lo llamamos esta, esta charla. Eh, voy a compartir la, la pantalla. Este, no sé si ya se puede ver. Sí, ya la ven. Bueno, antes que nada, bueno, vamos a hablar sobre qué es un repositorio institucional. En sí, el repositorio es un espacio eh, digital en el cual se pueden depositar todos los documentos, todos los eh, trabajos académicos que se generan en una institución. Aquí también se pueden organizar y almacenar para requerir en algún momento o tener una preservación. También es importante que un repositorio institucional es eh, principalmente de acceso abierto. Y lo que se busca es difundir de manera abierta, gratuita, toda la producción intelectual, científica y académica que se realiza en una institución. De aquí bueno, lo que se llega a lo que podemos encontrar son desde trabajos eh, científicos, tales como tesis de, de maestría, doctorado, artículos, eh, libros, capítulos de libros. Y también lo que son la parte académica, como algunas presentaciones, eh, algunas antologías, tesis de licenciatura. Entonces, bueno, aquí es todo lo que es un, es que es un repositorio. Aquí tratamos de lo que es preservar toda esta eh, colección académica y científica que se realiza en una institución. Para ello existen muchos tipos de repositorios. Eh, como, bueno, como aquí pueden ver, están los institucionales, los, tem los temáticos y las bibliotecas universitarias. Eh, en nuestro caso, bueno pues es un repositorio institucional en el cual eh, es multidisciplinar. Aquí podemos encontrar eh, lo que son eh, muchos trabajos de diferentes ámbitos, de diferentes este, lugares, de diferentes facultades y de diferentes ciencias. Y en el cual podemos encontrar igual Desde artículos, libros, capítulos Lo que son las tesis de cualquier grado Existen también los repositorios temáticos Es decir, que solamente abordan ciertos temas eh, Donde podemos encontrar un ejemplo Un repositorio de ciencias sociales En este caso, pues vamos a encontrar solamente eh, Materia o eh, ese tipo de archivo de, de, de esa índole Y las bibliotecas universitarias Bueno, aquí podemos encontrar todo lo que son eh, la producción, pero ya como tal, eh, libros y capítulos de libros. Eh, ¿Cuáles son los objetivos del repositorio? Bueno, primero, facilita el acceso a, a toda la producción académica que se realiza o todas las investigaciones que se realizan en una institución. Visibilidad, eh, estando eh, una plataforma como es el repositorio en acceso abierto, pues permite que muchos autores, incluyendo alumnos, eh, puedan ser visibles en cualquier parte del mundo. Ajá, los que les permite, bueno, poder encontrar algunas contribuciones eh, con otros eh, con otras universidades, con otros autores que les interesen. Eh, el segundo es contribuir a la preservación de los documentos. Este, pues aquí lo, lo que se busca es de que todos el, el, eh, los trabajos académicos que se integran en un repositorio, pues, tengan la certeza de que se puedan ver en un futuro. Ajá, ahorita eh, o ahora eh, tenemos eh, lo que es el formato de PDF, pero en algún momento este formato no podría ser el, el universal, digamos, y por lo tanto aquí lo que se trata de buscar es de que eh, podamos cambiar esos formatos de esos eh, documentos, de esos archivos, para que tengamos la certeza de que se van a ver. Eh, bueno, aquí nuevamente les comento lo que es la producción generada por la institución. Aquí vamos a encontrar desde tesis de licenciatura, maestría, doctorado, especialidad. Eh, la mayoría pueden estar en acceso abierto, es decir, que puede, eh, cualquier usuario que ingrese al repositorio pueda eh, acceder a estos documentos. También podemos encontrar muchos artículos, libros, capítulos de libros en acceso abierto. Por lo tanto, aquí podemos encontrar una o buscar una una estadística de cuánto se genera en una institución. Eh, también lo que es el, ante esto, bueno, todos los documentos, lo que se busca es el acceso libre a toda eh, a todos estos archivos. Y bueno, también a través de todos estos eh, documentos que se integran en un repositorio, lo que se busca es la eh, competitividad sana y la relevancia de una institución o de una universidad. ¿Cuáles son los beneficios para profesores y estudiantes? Bueno, se busca, como les comentaba, la preservación de todo lo que ellos realizan. Ajá, que también este, eh, esta plataforma, como es el repositorio, pueda servir como una fuente de, de, de, de información para las actividades académicas como tal. Eh, también puede funcionar como guías de estudio, eh, como modelos y visualizaciones. Aquí lo que se busca es, nuevamente les comento, es eh, preservar estos materiales para que en un futuro puedan ocuparse para otras generaciones. Eh, también lo que es las colecciones de datos y extensión de beneficios de una audiencia amplia. Lo que se busca es de que eh, los profesoras y, y los mismos estudiantes que colocan o pues, depositan su, su tesis en el repositorio sean conocidos para, los demás, para las demás este, universidades, para otros autores y puedan tener esas colaboraciones. Ante esto, bueno, también existe un beneficio para la universidad. Aquí eh, podemos conocer y difundir, evaluar, preservar lo que hace una universidad. ¿no? A, a partir de ello podemos encontrar lo que son las eh, evaluaciones de la misma universidad. ¿no? Podemos conocer qué ha hecho una universidad en algún campo específico cuánto ha hecho eh, un ejemplo por año y puedes tener esos datos o estas estadísticas de evaluación eh, también bueno, pues se puede llegar a nuevas personas Ajá. es decir que podemos encontrar algunas colaboraciones con otras universidades gracias al repositorio que está en acceso abierto gracias a lo que es la interoperabilidad con repositorios como el Repositorio Nacional, podemos llegar a más personas. A través de UPA eh, podemos encontrar lo que son las líneas de colaboración con otras universidades, eh, podemos encontrar eh, o podemos tener la certeza de que todo lo que se publica en un repositorio es de calidad y de una fuente confiable. Y nuevamente, bueno, gracias a esto, gracias a estas grandes estadísticas, podemos encontrar lo que es interoperar con sistemas nacionales tales como el repositorio eh, nacional e incluso con otros repositorios eh, eh, internacionales. Esta es un, una breve eh, eh, imagen de lo que es el sistema de comunicación científica. ¿no? Aquí lo importante bueno, pues es el conocimiento ¿no? que se realiza a través de los investigadores autores, hay dos tipos de forma de compartir este conocimiento, que es la parte formal, aquí encontramos lo que son libros, artículos de, de revistas, eh, capítulos de libros y la parte, digamos, informal, que son las tesis, informes y ponencias. La diferencia, bueno, pues es la revisión por pares como tal y la publicación pero aún así lo que se busca eh, en un repositorio es la unión de estos dos y lo que se, eh, eh, tenemos por resultado es la publicación y la divulgación del conocimiento que se genera en, un, eh, en una institución tal como es el repositorio institucional y la universidad autónoma del estado de México. Ahora a través de esto bueno también se busca lo que es un, buscar un nuevo sistema de comunicación científica, ¿no? El conocimiento bueno nuevamente lo podemos encontrar eh, al centro y lo que se busca es de que ese conocimiento sea accesible para cualquier usuario, para cualquier persona que esté interesada en eso. Y gracias a esto podemos encontrar lo que es el acceso abierto. En el, dentro del acceso abierto, pues, pues es un conocimiento libre y gratuito. Es decir, que cualquier usuario que ingrese al repositorio institucional puede encontrar información que, bueno, que le sirva en su vida académica con la certeza de que es una información confiable y eh, que puede utilizarles sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se comparte esta, esta información? Bueno, a través de revistas en acceso abierto y, en este caso, de los repositorios institucionales. Con conclusión de esta, lo que les comento, bueno, el acceso abierto eh, no es en sí restrictivo solamente para autores eh, eh, para profesores o investigadores o simplemente para lo que es la eh, comunidad universitaria eh, o el nivel eh, medio superior, sino está accesible para cualquier usuario que ingrese al repositorio Ajá. y bueno con, con la certeza de que esta es una información confiable, es una información que le podrá servir con mucha certeza en, en su vida académica. Ante esto, bueno, podemos encontrar como son los libros, capítulos de libros, artículos que ya han pasado por ese por ese eh, diferentes tipos de evaluaciones y por lo tanto, tenemos la credibilidad de esos trabajos académicos. Incluso, eh, bueno, también aquí podemos integrar lo que son las tesis de cualquier grado. Y, bueno, aquí también aprovechamos para comentar de que muchas veces ayuda a la, a la economía. Esto es que eh, en, podemos encontrar muchos libros o artículos que en, su, en, en la parte física eh, no, eh, podemos encontrarla a un precio. Como tal, dentro del acceso abierto de estas plataformas en acceso abierto podemos encontrar estos documentos de forma gratuita y libre. Eh, muchos de, las, eh, eh, de los libros que son editados por la universidad también los podemos encontrar en el repositorio de forma gratuita, la, en la versión digital como tal. Ahora, eh, una de las partes importantes eh, del, de las plataformas de acceso abierto, pues es cómo se protegen los, los, los documentos. Para ello, bueno, pues existen lo que es el copyright, el copyleft que son eh, formas de proteger el, el, eh, los documentos que están en eh, en el repositorio ¿no? El copyright, bueno, pues es, son los, Todos los derechos reservados Mientras que el copyleft son Algunos derechos reservados Para ello, para la protección De los documentos que se depositan En el repositorio, tenemos lo que son Las licencias Creative Commons Estas licencias Protegen a los documentos eh, De acuerdo a las eh, Expectativas Las exigencias de los mismos autores Es decir, pueden Encontrar, podemos encontrar licencias muy abiertas en las cuales este, eh, los autores pueden dar libertad a los usuarios simplemente bueno y en todas siempre se va a pedir reconocer al autor o autores principales, pero también puede eh, encontrar eh, licencias muy restringidas como por ejemplo que no existan derivados de sus documentos, esto es de acuerdo a las necesidades de, de los mismos autores. Bueno, con ello, bueno, le, le cedo la palabra al licenciado Elías Chávez, que él le va a comentar acerca de las eh, plataformas en acceso abierto. ¿Sí ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Así es. Ok, eh, buenos días a todos. Eh, agradezco la participación en este segundo día de la Semana Internacional de Acceso Abierto. Agradezco a la universidad y maestra... Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí vamos a empezar rápidamente a navegar en la que es este, las bases de datos que nosotros usualmente aquí en la oficina utilizamos para ver qué hay, qué, hay de, qué hay de novedad en el acceso abierto. En primera instancia vamos a visitar lo que es el directorio de Door Seguidamente vamos a, a ingresar a lo que es el directorio de revistas en acceso abierto, mejor llamado DOAC. Okay. En la, en la, eh, esto va a ser en el en el ambiente internacional eh, en lo que se habla de acceso abierto. Estos son dos grandes motores eh, que tienen eh, objetos digitales en acceso abierto. Okay. Eh, en la siguiente eh, eh, navegación que vamos a hacer, vamos, lo vamos a hacer eh, mediante a, a nivel nacional y en, a nivel nacional vamos a hacer un recorrido por el repositorio nacional, así como es SUSREMERI, dos proyectos que ciertamente lo administra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como CONACyT, aquí en nuestro país. Y por último, bueno, vamos a navegar en los tres proyectos de nuestra máxima casa de estudios: la apuesta enorme de, de hacer acceso abierto en nuestra institución y, bueno, el, el gran gigante de de nuestra casa de estudios, porque bueno, es, es Redalic, a nivel eh, institución, y a, así como también en, en América Latina. También vamos a navegar rápidamente en lo que es la biblioteca digital. Y por último, vamos a concluir con, con el repositorio institucional. ¿Ok? Entonces, eh, me voy a permitir compartirles mi, mi escritorio para hacer como tal la navegación de estas siete eh, bases de datos que nos van a ayudar... Eh, en el día a día para eh, poder navegar eh, en, en, este, en las bases de datos. Eh, si me pueden indicar si eh, se ve ya mi escritorio de el motor de búsqueda de Google, por favor. ¿Sí se, ve? Está bien, muy bien. ¿Sí ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Sí se ve? No, no se ve Permítame un momento. Y sí, ahora sí, el, el navegador. No, aún ah, no. No, se ve me, me comenta que ya, ya está visible el escritorio. Sí se ve el escritor ya. Sí, me pueden invitar, por favor. No, no, no. No, no, no. no. Ya vemos tu pantalla, pero no se ve el navegador, se ve una diapositiva. Elías, ¿no se ve tu navegador? Elías. Estoy, aquí estoy, y este, ya se ve mi escritorio. No, todavía no, pero si no, este Jorge te va a apoyar en compartir el escritorio para que puedas ir explicando, por favor. Ok, perfecto. Este vamos a ingresar a lo que hace el Open door, por favor. En el buscador eh, anotamos como tal Open door, por favor, así como está eh, haciendo mi compañero Jorge. Y bueno, vamos a irnos a la primera eh, opción, que es este, donde dice bienvenidos a Open Door, B2, Sherpa. Ese es Duak, eh, eh, atrás, por favor, Jorge En la segunda, ahí eh, exactamente, ok. Y como tal, estamos viendo lo que es eh, el COM, eh, la página principal de nuestra página de Open Door, en la cual, bueno, aquí en Open Door. Eh, podemos decir que es un directorio global de repositorios académicos en acceso abierto a, a nivel mundial. Cabe mencionar también un dato curioso que eh, su, su fundación fue en el 2005 y que actualmente su sede se encuentra en Suecia. ¿Okay? En la parte principal de, de su página vamos a tener dos formas de buscar un, un repositorio institucional, ya sea por país o por búsqueda avanzada. ¿Cuál es la gran diferencia eh, entre estas dos opciones? Pues, bueno, la más, este, la, la que radica más que nada, la, la gran diferencia es que a la hora de que vamos a buscar eh, un repositorio por búsqueda avanzada debemos de tener el nombre exacto del repositorio. Si no tenemos el nombre exacto del repositorio, no nos va a arrojar eh, resultados nulos. Entonces, eh, como una sugerencia personal, eh, vamos a navegar en esta ocasión. Eh, mediante navegar por país, por favor. Vamos a darle un clic eh, en navegar por país, por favor. Y como tal, pues bueno, aquí vamos a ver eh, todos los países que integran este vasto directorio de repositorios a nivel mundial. Tenemos a Bélgica, tenemos a Bulgaria, tenemos a Holanda, a Nepal, a, a Pakistán, a China, a Cuba a Paraguay, a Perú, a Filipinas, a Chipre. Si vamos deslizando un poco, por favor, para ver todos los países que integran este gran directorio. Y vamos a hacer una búsqueda rápidamente en el, en el país de España, por favor, Jorge. En la parte inferior, por favor. Un poco más abajo. Y lo tenemos, no, un poco más arriba, Jorge. Ahí, ahí lo tenemos. España nos eh, tiene una. Cuenta con 176 este, repositorios que integran eh, eh, aquí en el Open eh, Cabe señalar que al, al, dar, al ingresar a esta opción, nos va a deslizar o nos va eh, a mostrar una clasificación eh, alfabéticamente. Y vamos a ir buscando eh, ciertamente en qué repositorio podemos ingresar o queremos ingresar, mejor dicho, queremos ingresar para ver algún producto eh, o objeto digital en, en, este, en acceso abierto. Como vemos, eh, está la, la Universidad de Las Palmas, la Universidad de, la, eh, y Universidad de Huelva. Eh, vamos a bajar un poco más, Jorge. Y bueno, también vemos... Eh, la clasificación en, este, en, al, en orden alfabético. Ahí vamos a hacer un, un, un alto, Jorge, por favor. Y vamos a ver que también que tenemos este, a la Universidad de Murcia, una biblioteca digital real a, de la Academia de Historia, la, una biblioteca digital de Castilla y de León. Y bueno, vamos a seguir bajando un poco, por favor, Jorge. Y bueno, vamos a hacer como tal un, un, una una búsqueda en, en, una, en una universidad como, como tal. Nos vamos a dirigir a lo que es... Ah, bueno, aquí aquí lo vamos a hacer. Vamos a tomar eh, la, el repositorio de Biblio, por favor, Jorge. Archivo un antes de, de pasar a la C. Eh, eh, exacto, Jorge, por favor. Vamos a darle un clic, por favor. Ingresamos como tal a este repositorio en el cual, pues bueno, nos va a mostrar rápidamente una ficha técnica de, de los datos que, eh, que cosecha eh, como tal DOA. Pues bueno, vamos a tener en la parte superior el nombre del repositorio, el tipo de repositorio, la URL y muy importante del de, de repositorio, así como el nombre del software o la plataforma en la, con la cual se desarrolla este eh, repositorio. Y también algo muy, muy importante, tenemos, pues, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar de, en, en este repositorio? En este repositorio vamos a, a, a encontrar lo que son tesis, informes, libros, capítulos de libro, objetos de aprendizaje, ¿ok? Pues, bueno, vamos a entrar rápidamente a lo que es este, su repositorio. Vamos a darle un clic en la URL del repositorio. Y como tal, pues, bueno, estamos este, enlazándonos rápidamente y así de fácil desde aquí, desde México hasta eh, España. Y aquí como tal, pues aquí nos está mostrando lo que es su página principal del repositorio de biblos e archivo de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, en la parte de su página principal, pues vemos, vemos qué es lo que contiene este repositorio como tal. Y en la parte media, eh, tenemos lo que son eh, las colecciones como tal de este repositorio. Eh, en este caso tenemos una colección especiales con más de 4.000 eh, ejemplares, un fondo antiguo con 195 documentos, investigaciones eh, en este eh, campo, podemos encontrar lo que son capítulos de libros, libros, tesis de, de maestría y doctorado eh, de, de la universidad. Ok, vamos a hacer una, una búsqueda muy rápida. Nos vamos a ir en la parte superior izquierda, en la etiqueta de IR o búsqueda avanzada, por favor, Jorge. Y vamos a buscar como tal el tema de educación. El tema de educación, por favor. Y vamos a darle un clic rápidamente. Vamos a ver, a, a, a, a que nos muestre algunos datos como tal, algunos resultados y en esta ocasión, pues, bueno, rápidamente temo, tenemos un total de 14.307 resultados en los cuales, pues, bueno, eh, si lo vamos a deslizar, por favor, Jorge, eh, eh, vemos que tenemos eh, tesis, tesis de, de maestría, tenemos un libro eh, en la parte inferior, por favor, Jorge, vamos, vamos haciéndolo eh, y vemos que tenemos eh, libros, eh, una, una tesis de maestría, eh, si podemos seguir Jorge en la, en la siguiente página, por favor, en la 2. Y lo, y lo más, este, lo que nos va a, a tener más eh, eh, en duda como tal es de que si vamos a poder ingresar a uno de estos eh, objetos digitales. En este caso vamos a hacer rápidamente el, eh, el ejercicio. Vamos a ingresar a la educación artística ante los retos sociales del siglo XXI, por favor. ¿Ok? Vamos a darle un clic, por favor. En estos momentos está haciendo la búsqueda. Eh, en búsquedas, eh, así como tal, de repositorios eh, a nivel internacional... Suele pasar que tenemos eh, algunos detalles para que se cargue rápidamente toda esta información, pero eh, con un pequeño eh, pequeña, eh, momento de paciencia podemos eh, visualizar en unos instantes eh, este objeto digital como tal. Por favor, permítanos tantito. todavía sigue pensando eh, el, el buscador de la Universidad Autónoma de Madrid para visualizarnos como tal eh, eh, el objeto digital. Y si no, vamos a hacer otro ejercicio. Eh, bajamos, por favor, Jorge, y vamos a buscar otro otro este objeto digital mientras que se visualiza este, por favor. Ya no te dio la opción, Jorge, de, de bajar a otros objetos digitales. ¿Sí me escucha? Sí. Por favor, Jorge. Ah, bueno, aquí ya ingresamos como tal. Eh, hay que tener un poco de paciencia lo, la, el ancho de, de banda en la actualidad, pues, no sé, ha hecho un poco más lento. Pero como tal, ya, ya tenemos el, el objeto digital eh, de la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso, pues, bueno, tenemos una ficha técnica rápidamente, eh, en los cuales nos muestra el título, el autor, la editorial, la fecha de edición que fue de 1998... Un identificador que en este caso vemos que es un eh, artículo ya que tiene un identificador ISSN y bueno vamos a, a, a checar como tal eh, el artículo. Nos vamos a ir a la parte media de la pantalla donde está el icono de la flechita hacia abajo por favor Jorge del lado derecho. Jorge, si ¿sí nos podemos dirigir a lo que es la pestaña del lado derecho de tu pantalla, la flechita por favor, en la flecha hacia abajo. Disculpen, este, tenemos algunos detalles con, con, con, con el internet, por favor, permítanos tantito. Este está llevando a cabo el cargar toda esta información desde, desde un servidor remoto. Pues bueno, estas son las, eh, algunas complicaciones que se nos pueden presentar a la hora de buscar eh, información ciertamente de otros repositorios internacionales. Pero por favor, Jorge, si nos dirigimos a, a la pestaña de la Derecho, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Este sí podemos visualizar por favor el, el objeto digital, por favor, maestra, está del lado derecho. Pues bueno, a, al parecer tenemos aquí algunos detalles, pero rápidamente les comento. Ya eh, en la parte derecha de esta presentación, eh, en el icono donde tenemos eh, la flecha hacia abajo, ahí nos va a dar la opción del PDF completo. En la parte, eh, como tal, ya que nos va a mostrar el PDF, eh, este eh, repositorio institucional de la Universidad de, de Madrid, nada más este, tiene como tal eh, los archivos en PDF. Los podemos descargar para que sean consultados como tal a... a a, a la hora que ustedes necesiten como tal hacer esta investigación. Pero ya tenemos un documento de otro país, otro eh, punto de vista muy diferente al de aquí de México, posiblemente en el tema de, de, de educación y ciertamente de la educación artística. Y este es la gran, eh, el gran beneficio, como lo comentaba mi compañero Jorge, de, de los beneficios del acceso abierto, que, tiene, que, que nos podemos comunicar o que de, o que podemos saber cómo, cómo tienen otro otro punto de vista acerca de, de la gran eh, diversidad de, de los de los objetos digitales. Bueno, aquí este ya nos está dejando eh, trabajar un poquito más el internet y este como tal se presenta, esta es la, pre, el, eh, la presentación final de, del artículo que, que buscamos en este repositorio eh, de España. Eh, si podemos ver eh, o podemos eh, hacer un recorrido rápidamente, Jorge, cabe señalar que todos estos eh, objetos digitales a la hora que se elige uno, uno de estos repositorios, eh, tiene toda la bibliografía, todo el, el marco teórico, metodológico que se utilizó para realizar este objeto digital. Algo muy importante a la hora que ustedes hacen, o la mayoría de nosotros hacemos eh, cuando hacemos una investigación, de dónde viene la, eh, la bibliografía, por qué este punto de vista, por qué este, eh, esta idea, de dónde la tiene este autor, entonces... Aquí, como, como se presenta, pues, bueno, tenemos toda la bibliografía necesaria con la que se realizó este artículo en, en la Universidad de Madrid. Ok, pues bueno, eh, esto como tal, pues, a grandes rasgos, es una, mmm, una visita muy rápida a este directorio, que es el Open War, pero eh, con una cierta eh, confianza de que todos sus objetos digitales que, que, que tienen todos esos, estos repositorios en sus distintos países, nos dan una garantía de que es una información confiable, por favor. Eh, como tal. ¿Ok? Vamos a seguir rápidamente, bueno, en, en la búsqueda de otros eh, bases de datos, y en este caso, por favor, Jorge, si podemos eh, hacer el ejercicio en, en otra hoja de, de tu buscador, eh, una nueva, y vamos a colocar el el buscador de DOAC, por favor. Bueno, aquí seguimos teniendo algunos detalles a la hora de la conexión. Por favor, este, no sé si podamos hacer este el ejercicio, Jorge, en, con otro buscador. Eh, el visualizo que eh, puedo ver que tienes Mozilla o Chrome. Por favor, a ver si lo podemos activar, por favor. Ok, aquí este, mi compañero Jorge ya entró a otra base de datos, a otra eh, buscador como tal de, de artículos, objetos digitales en acceso abierto. Y bueno, ahora le toca el turno a lo que es el directorio de revistas en acceso abierto, mejor llamado o mejor conocido como DOAC. Ok, en la parte, pues bueno, en la parte de su home principal, nos, puede, eh, nos muestran eh, dos formas de buscar eh, a grandes rasgos eh, artículos o por medio de revistas eh, eh, que está en la parte superior del lado izquierdo. Aquí vamos a elegir nosotros si queremos buscar por revista o por artículo o en su búsqueda como más detallada o búsqueda eh, avanzada podemos ver que también podemos eh, buscar mediante título eh, Revista, eh, vamos a, a deslizarlo, por favor, Jorge, el, exactamente ahí en el, en el menú de, de las de las opciones que nos da Doac, por favor. Mientras, pues bueno, vamos a eh, quiero comentarles que aquí Doac, bueno, tiene eh, alrededor de 80 eh, idiomas para, para poder este comunicarse con nosotros. Y de estos 80 idiomas, pues, bueno, dan origen a 129 países representados en este directorio de revistas que a su vez, pues, bueno, da un registro total con más de 6 millones de artículos eh, en, en, en acceso abierto, ¿ok? Y estos 6 millones de, de registros en, en artículos, pues bueno, lo vamos a, a catalogar o se catalogan en esta base de datos eh, mediante 17,054 revistas. Un dato muy importante eh, es eh, el dato que nos muestra el DOAC en la parte eh, media de la pantalla, con un total de 12,069 revistas sin APC. ¿Qué significa el, el APC a grandes rasgos? Pues bueno, que no tienen un cargo de costo ni para el, que, ni para el autor, el que eh, deposita su, su artículo en esta base de datos como aquel que eh, lee el lector. Ni uno de los dos paga eh, eh, para poder visualizar algún artículo en esta base de datos. ¿Ok? Aquí podemos indicar que, bueno, a, a grandes rasgos, eh, DOAC es un pionero de, de la ruta diamante en, en la actualidad del acceso abierto. ¿Okay? No sé si podamos, como tal, este Jorge, eh, y rápidamente hacer una búsqueda eh, eh, con el... Vamos vamos a seguir con el, el tema de educación, por favor. Buscamos una, algo, algo relacionado con educación. Por favor. Y le damos buscar, por favor. Y como tal... Bueno, aquí, eh, como elegimos como tal, eh, buscar por revistas, nos da un, un total de 147 revistas indexadas, de las cuales, pues bueno, podemos ir en la parte inferior, por favor, Jorge. Y esto es una de las grandes bondades que tiene este el directorio de revistas en acceso abierto, DOAC, eh, que tiene una serie de filtros para, eh, para hacer más detallada esta búsqueda. De, los, de las 147 revistas, bueno, nos da aquí algunas eh, opciones para búsqueda, encontró que educación lo tiene relacionado con, con la asignatura de agricultura, de ciencias auxiliares de la historia, con la educación, con las bellas artes, con obras generales. Aquí vamos a, a hacer el uso como tal de, de la asignatura de educación, por favor, Jorge. También tenemos otros eh, filtros, como es el idioma, licencias, editores, países, editores, tipos de revistas por pares y, y por fecha agregada. Todos estos eh, filtros como tal, al, a la hora de buscar nosotros un objeto digital, eh, llámese revista o llámese objeto este, artículo, nos da la posibilidad de ser más detallados de ir de lo general a lo particular, prácticamente como nosotros somos los que buscamos eh, la, la información, nosotros sabemos a dónde queremos llegar y entonces estos filtros, esta bondad que nos da eh, el DOA, eso hace posible como tal eh, el, la relación entre la revista y eh, la gente que, que consulta este tipo de revistas. Eh, eh, como lo comentaba, esta primera búsqueda que estamos haciendo es este mediante revistas. Cabe señalar que hay una gran diferencia cuando elegimos la opción de eh, buscar por artículo. ¿Por qué? Porque a la hora de que buscamos por artículo, nos da una inmensa cantidad de resultados. Si ahorita nos dio eh, 147 revistas con... Eh, buscar eh, mediante artículo, podemos hablar hasta de millones o miles de, de artículos en acceso abierto. Y esto nos da más, más, este, más materia prima para hacer una, una buena investigación. ¿Ok? Eh, seguimos teniendo aquí algunos detalles con, con, con el servicio de Internet, eh, este, pero ah, podemos eh, checar que eh, es... Es una herramienta que les acerca eh, la oficina de conocimiento abierto a la hora de buscar eh, fuentes de información confiable. Ahora, con esto que hemos estado pasando este casi más de año y medio de pandemia, eh, en el que los chicos no tenían cómo, cómo buscar eh, ciertamente sus tareas, pues bueno, Aquí les estamos brindando una, una nueva opción, una nueva herramienta sin salir de casa, solamente teniendo internet, un internet este, estable, pero este, a, a un solo clic, podemos estar a, a un solo clic de nuestro eh, eh, ratón para poder acceder a información 100% confiable. Aquí ya eh, mi compañero Jorge ya nos dio la opción de elegimos de eh, la educación de las asignaturas, en el filtro de asignaturas aquí de estas revistas. Y si se dan cuenta, pues bueno, nos muestra un resultado de 100 revistas indexadas. Cabe, bueno, hacemos la gran diferencia que ya se quitaron o, o, o ya nos ingresaron, ya nos adjuntaron 47 revistas, ya fuimos más, más, este más precisos. Y pues, pues como vemos, pues bueno, aquí tenemos del... Filtro como tal general de la educación, ahora nos está dando un filtro más detallado, un filtro más, eh, más específico y en el cual, bueno, aquí tenemos educación general, historia de la educación, aspectos especiales de la educación, teoría y práctica de la educación. Vamos a darle, no sé, este, educación general, a ver cuántas revistas tienen como tal de revista general. Y de, los, de las 100 revistas nada más tenemos ya 43 de 147 revistas que teníamos al inicio, ahorita ya le estamos haciendo una búsqueda más detallada y nos está arrojando un resultado de 43 revistas indexadas. Vamos a ver, Jorge, por favor, si todavía nos da otro, otro filtro como tal. Es el último filtro, pero ya es más detallado. Entonces, en estas situaciones, pues bueno, lo que podemos hacer es utilizar otro, otro filtro en este caso, como lo, eh, lo está haciendo mi compañero Jorge, tenemos en idiomas, pues bueno, en idiomas nos está dando las 43 revistas, en español, eh, puede ser español de España y español de Latinoamérica, 11 son este eh, en idioma portugués, posiblemente algunas de las revistas están en dos idiomas ya sea español y portugués, al igual eh, también pueden tener hasta tres, cuatro y cinco este, idiomas, como nos lo muestra, que tienen cinco eh, de idioma francés, un alemán y un italiano. En este caso, pues bueno, vamos a elegir una de español de 20, por favor, Jorge, para ver cuál es la similitud que nos arroja, a, a, a ver si de estos, de este filtro como tal, este nos, nos arroja un, un resultado más detallado bajamos por favor y como tal pues bueno ya este se eliminaron ahí algunas situaciones ahora ya nada más nos tienen este de portugal y otro filtro que, que, que podemos utilizar es por las licencias Creative de estas eh, de estas revistas ok en este caso pues bueno aquí tenemos cuatro que son este con solamente con reconocimiento 5 eh, con reconocimiento sin obra de... Ay, ay, ay, es que no, no, no alcanzo a ver. SNC eh, con obras derivadas sin, sin obras derivadas. Y aquí, bueno, bueno vamos a, a colocar, por favor, Jorge, este vamos a seleccionar nada más con, con reconocimiento, por favor, para que sea la más abierta. Y nada más nos da cuatro revistas. De estas cuatro revistas, pues bueno, vamos a ingresar rápidamente a una vamos a, re, a, exactamente Jorge, por favor y como tal, pues, bueno, esta es su ficha técnica de la, de la revista, como tal nos dice que sin tarifas de publicación eh, eh, sus editores es de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior y a Distancia eh, el, nos da algunos datos sobre que el autor no conserva no conserva los derechos de autor ni derechos de publicación sin restricciones. algunos eh, Algunas informaciones eh, que les ayuda a nuestros colaboradores, en este caso a nuestros investigadores, para saber con quién van a mandar eh, sus productos y que se puedan publicar eh, en, en revistas de acceso abierto confiables. Okay. Como tal, esta es una, una visita, un, esta es una búsqueda muy, muy rápido por revistas ahora vamos a hacerlo por favor si nos vamos a, a la parte superior Jorge eh, y vamos a entrar al directorio en el icono de DOAC por favor rápidamente y vamos a hacer el ejercicio que acabamos de hacer pero vamos a cambiar primero la, la opción de artículos ok y vamos a ingresar ahora a, de nuevo con, con el término educación Vamos a buscar y nos arroja eh, como resultados eh, un, una cantidad de, eh, permítanos, de 87.270 artículos indexados. Como tanto, también podemos ver en la parte izquierda este, todos los, los, los filtros que le, les había comentado, pero vamos a hacerlo más rápido. Vamos a elegir esta revista Complutense, por favor, Jorge, de Educación de enero de 1984 que alcancé a ver, y ay, eh, vamos a bajar, por favor, Jorge, no nos está dando el, el artículo, vámonos a la parte, eh, vamos a regresarnos, por favor, Jorge, ok, ingresamos a la página de la de la, de la revista y no ingresamos al, al link como tal de, de, del objeto digital. Y pues bueno, aquí rápidamente tenemos la ficha este, técnica, que es una publicación en la revista Complutense de Educación, tenemos sus identificadores, su editor, que es muy importante, y bueno, no estamos ingresando a cualquier este, artículo de cualquier universidad, sino que es a la Universidad Complutense de Madrid, eh, país editorial, que bueno es España, su sitio web, y en la parte este, izquierda, Podemos ver una abstract en línea, por favor, Jorge. Y como tal, aquí nos está diciendo que es, aquí son sus, sus gráficas de cuántas descargas ha tenido este artículo. Y bueno, aquí Jorge nos está mostrando rápidamente el PDF, por favor, Jorge. Cabe señalar también aquí, que hay algunos eh, artículos en, este, en esta base de datos, que es el DOAC, que lo descargan en automático. Hay algunas ocasiones, que este no es el caso, pero eh, en nuestro caso, pues bueno, nos muestra rápidamente el objeto digital y lo podemos consultar. Estamos viendo que es un artículo de ocho páginas, que tenemos las opciones de descargar y ba bajamos, por favor, Jorge. Vemos todo el desarrollo como tal de, del objeto digital, ¿ok? Algo muy importante, vamos a ver si contiene la bibliografía eh, de, de, como tal de este artículo. Eh, no, no, no nos da, pero también nos da un, una citación como tal eh, en, las, en las páginas. En este caso, pues rápido, vamos a hacer el, el ejercicio para descargar, Jorge, en la parte eh, superior del lado derecho... Damos un clic, descargamos y automáticamente en la parte eh, izquierda inferior de nuestra pantalla, pues bueno, ya lo tenemos descargado el, el documento. ¿Ok? Como, nos, como se dan cuenta rápidamente, pues bueno, ya ingresamos a dos bases de datos a nivel internacional: una que fue el OPEDOAR y la, la segunda que fue el, el directorio de revistas en acceso abierto, mejor llamado DOAR. ¿Ok? rápidamente ahora jorge por favor si me apoyas vamos a cerrar todas tus este tus pestañas ya que nos pueden consumir ahí este algunos este un poquito de, de ancho de banda y vamos a ingresar rápidamente a lo que es a nivel nacional a una base de datos que bueno en la actualidad eh, es este muy consultado que es el repositorio nacional por favor jorge y bueno, mientras Jorge nos, nos, nos, este, nos ayuda a ingresar al Repositorio Nacional, pues bueno, ¿qué podemos decir del Repositorio Nacional? Pues bueno, es una plataforma digital centralizada que agrega información de los repositorios institucionales que rige el CONACID. así de sencillo. Todos este, los repositorios que tenemos aquí son los que rige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y como tal, bueno, aquí nos está mostrando su página principal del Repositorio, Institu... del Repositorio Nacional. Bajamos, por favor, Jorge. Y vemos que su buscador, bueno, lo tenemos en la parte superior y ahorita estamos visualizando el reporte que hace mensualmente el Consejo, el Repositorio Nacional de la, del uso de, de los objetos digitales, así como de poblamiento. Eh, aquí estamos viendo que es del 2021. Eh, bajamos, por favor, Jorge. Porque aquí vienen algunos datos muy relevantes para nuestra institución. ¿Por qué es muy relevantes Se los comento. Porque eh, eh, prácticamente de los 10 repositorios eh, del lado izquierdo, de los 10 repositorios con más recursos de información, actualmente el repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México está en quinto lugar. En quinto lugar con un total de 6,584 objetos digitales interoperables con el repositorio nacional. Eh, esto es un logro que se ha hecho en base, de, en base a, a todo el apoyo que hemos tenido de nuestros docentes que depositan sus objetos digitales en acceso Abierto. Se los agradecemos. Este es un, un logro no de la Oficina de Conocimiento Abierto, sino de toda la comunidad universitaria, docente, llámese investigadores, maestros PTCs, eh, de medio tiempo o de asignatura. ¿Okay? En la parte derecha de este, de, del repositorio nacional, pues bueno, tenemos también, eh, por favor Jorge, los tipos de publicaciones. Más, más, este, más consultados, en este caso tenemos tesis de maestría, artículo, conjuntos de datos, eventos, tesis de doctorado, imágenes, capítulos de libro, libros, memorias de congreso y documentos. Vamos a, a, a bajar, por favor, Jorge. Vamos a deslizarlo. Y bueno, aquí tenemos algunas áreas de conocimiento y del lado derecho eh, tenemos a los 10 autores más consultados. Podemos bajar, por favor, Jorge. Y en la parte inferior tenemos la numeraria de, del repositorio nacional. En, en, actualmente el repositorio nacional tiene eh, 107 eh, repositorios institucionales interoperables con él, con un total de más de 140 mil recursos de información y que actualmente hasta el día de hoy lleva eh, alrededor de más de 20 millones de consultas. ¿Ok? Pero tenemos dos, este, dos... Dos eh, datos muy importantes también para nuestra institución, por favor. Jorge, si le damos un clic a, a la pestaña que dice estadísticas cosechadas de los repositorios institucionales, por favor. Aquí nos, da, a, a, nos muestra rápidamente dos datos muy importantes. Bueno, eh, del lado izquierdo tenemos a los 10 recursos más consultados. ¿Qué es importante y qué es un orgullo, una felicidad que nos, que nos da a la Oficina de Conocimiento Abierto y a la Universidad Autónoma del Estado de México? Que bueno, que de estos 10 artículos más consultados que tenemos en el repositorio nacional, 6 de 6 son de la universidad, así de sencillo. Más del 50% de los, eh, de los artículos más consultados en el repositorio nacional son de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ok, y de la, del, del lado derecho de nuestra pantalla, pues tenemos a las 10 instituciones más consultadas y que en este caso tenemos el cuarto lugar con más de un millón de visitas que nos han hecho eh, actualmente en, en nuestro repositorio. Así es, Jorge. Aquí Jorge nos está mostrando dónde estamos ubicados en el cuarto lugar. En el cuarto lugar. Ok, y bueno, vamos a hacer rápidamente una visita eh, de, de lo que podemos encontrar en este repositorio. Nos vamos a la parte superior, por favor, Jorge. Y vamos a, a, a buscar igual el, el tema de educación, por favor, Jorge. Y vamos a, a darle un clic en búsqueda avanzada. Nos está arrojando, uh, usualmente, esto es eh, alguno de los detalles que tiene nuestro, nuestro repositorio nacional. Volvemos a regresar, por favor, Jorge. Y vamos a darle como tal educación y vamos a, a presionar el, el icono de la, de la lupita. Ok, y pues bueno, aquí tenemos rápidamente que nos dio un total de 1,186 resultados de los cuales nos hablan eh, del de, de, de tema que estamos buscando de eh, educación. Rápidamente, vamos a entrar rápidamente, Jorge, ahí al, al artículo de la profesora Josefina en Historia de la Educación. Y bueno, esta es una ficha técnica como tal de, de este objeto digital. Bueno, es el título, el autor, el nivel de acceso... Las materias, la licencia, Creative Commons, el resumen o descripción, fecha de publicación y bueno, el, el, este, el link como tal del recurso de información. Por favor, Jorge, le damos un clic, por favor. Y ahora esperamos a, a que nos visualice eh, el objeto digital que estamos buscando. En este caso, es este de la biblioteca Daniel Cosio Villegas. Y como tal, si bajamos por favor, Jorge, el lado izquierdo de, del objeto digital, bueno, nos muestra igualmente su ficha técnica con algunos metadatos. Y, y en la parte media de nuestra pantalla nos muestra como tal el, el objeto digital que estábamos buscando. Historia de la educación. Así de sencillo, así de rápido, ingresamos a un objeto digital en nuestro repositorio eh, nacional. Eh, si nos ayudas, Jorge, eh, podemos ir viendo uh, cómo se va desarrollando este artículo y vamos a ver si este artículo sí tiene eh, la, la, la bibliografía, que es una parte que a los compañeros no, nos gusta ver, ¿no? De dónde sacaron tanta información y aquí efectivamente tenemos eh, en la parte inferior la bibliografía de cómo se llevó a cabo este artículo, ¿ok? Y bueno... Como tal, en la parte inferior de la pantalla donde nos está mostrando mi compañero Jorge el PDF, tenemos la opción de descargar el recurso. Así de sencillo. También cabe mencionar que también este, esta biblioteca nos da la opción de ex, exportar la, la, la cita. Algo muy importante en nuestros, este, en nuestros trabajos académicos, cómo citar a un... A un este, a un, a un autor, ¿para qué? para que evitemos el, el famoso tema de plagio, plagio hay algunas situaciones que, que hemos tenido eh, no ciertamente aquí en la universidad, pero sí eh, haciendo algunas investigaciones hay algunos casos de plagio por no saber citar, ¿ok? en este caso, este, Jorge, si nos, da, si nos apoyas ahí en descargar el, el recurso, por favor ya, y ya inmediatamente si se dieron cuenta, es este, ya, ya, ya bajamos inmediatamente nuestros recursos. Y si vamos este, visualizando eh, o concretando nuestra investigación, tenemos ya dos este, recursos en acceso abierto de nivel internacional y ahorita estamos llevando uno nacional para llevar a cabo nuestra, este, nuestra investigación que nos dejaron en la, en la escuela o eh, simplemente para ayudar a uno de nuestros hijos o, eh, en su caso, a uno de nuestros hermanos, ¿ok? Como tal, esta es la navegación rápidamente en nuestro repositorio nacional. Ahora vamos a hacer eh, la, la navegación, por favor, Jorge, en, en otro eh, buscador de acceso abierto que es eh, eh, Remedy, Por favor, Jorge. Y aquí vamos a ingresar exactamente, Jorge, por favor. Ok. Eh, eh, como tal, pues, bueno, visualizamos lo que es eh, el, el sitio eh, principal de, de Remedy, que es la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. También eh, es un proyecto del CONACIR, el cual se desarrolló con una iniciativa de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Ok, el objetivo es integrar una red de repositorios de acceso abierto de las instituciones me, de mexi, mexicanas de educación super, eh, superior. Eh, eh, otro dato que puedo ofrecer de Remedy, bueno, fue fundado en el 2012 y su finalidad pues, es difundir, preservar y dar visibilidad a la producción científica del país. Y bueno, aquí nos está visualizando rápidamente que fue eh, la Universidad Autónoma del Estado de México, es uno de los pioneros, como tal, de, eh, de Remedy. Eh, eh, actualmente, eh, Remedy cuenta con más de 100 repositorios de 68 instituciones eh, mexicanas, dando, eh, dando como tal, eh, como resultado, un, más de 400.000 mil documentos en acceso abierto. ¿Ok? Vámonos a la parte superior, por favor, Jorge. Y vamos a seguir buscando el tema que, que, que, nos, que estamos abordando. Eh, educación, por favor. Y vamos a darle en buscaje. En este caso, eh, está, está pensando en nuestra base de datos Remedy. Y como tal, ahorita ya nos dio rápidamente un... Resultado de más de 27 mil eh, documentos eh, en acceso abierto. Y si bajamos, por favor, Jorge, para visualizar que tenemos algunas tesis, un video, una tesis de maestría. Eh, aquí, bueno, vamos a hacer rápidamente, eh, en la 4 por favor, Jorge, para ver que, que, que también nosotros estamos aquí incluidos. Eh, eh, es un, un documento, sin darle clic, por favor, Jorge, nada más para, para comentarlo. Nosotros tenemos, exactamente, Jorge, nosotros estamos vinculados con este repositorio eh, re, llamado Remedy, y un ejemplo de ellos, pues, bueno, aquí está, eh, estamos eh, eh, con un plan de estudios de la unive, de la Unidad Académica Profesional de Chimalhuacán Ok, vamos a bajar, por favor, Jorge, vamos a tomar el número 6, Jorge, que es un artículo... Y vamos a ingresar rápidamente a lo que es, eh, si nos vamos atrás, por favor, Jorge, por, por favor, y volvemos al 6, porque esto como tal es su ficha técnica del, del pero vamos a hacerlo más rápido, eh, exactamente, Jorge, en, en la URL de, del documento. Y como tal, bueno, este es un, eh, un artículo, como tal, un artículo del Centro de Documentación sobre la Educación. Aquí nos está presentando su ficha eh, técnica como tal de, de este, del objeto digital. Y, pues, bueno, rápidamente vamos a ir a ver el PDF. Eh, exactamente, Jorge. Y como tal, esto es lo que vamos a encontrar. Bueno, le damos, por favor, eh, eh, doble clic, eh, Jorge, al, al que ya se descargó. Si vemos una, una diferencia de, lo, de las otras este, bases de datos o, o, o consultas que hemos hecho en otros sitios web, esta fue una descarga automática, ¿ok? A diferencia de, de, de las antecededoras que nos podían ve, hacer ver una visualización previa de lo que íbamos a descargar. En este caso, pues bueno, aquí estamos viendo un, este, un artículo que consta de siete, de siete hojas, el nombre del autor, la introducción, el, eh, una cita bibliográfica, ahí este, vamos a bajar, Jorge, por favor. Lo revisamos nosotros y algo interesante de nuevo, pues bueno, eh, tenemos bibliografía, de dónde sacaron este, este, este objeto digital. Si nos interesa, pues bueno, vamos a hacer el ejercicio que ya le hicimos, que fue descargar y ya tenemos cuatro documentos que dan eh, sustentabilidad y argumentación necesaria para hacer un trabajo de investigación. Y como tal, pues bueno, ya recorrimos a nivel internacional y a nivel nacional y Ahora vamos a hacer rápidamente una visita a nuestros tres este, proyectos a nivel este, institucional, como es el caso de eh, Redalit, el hermano mayor, eh, y sus dos eh, hermanos menores, como es la hemeroteca Digital y el Repositorio Institucional. En este caso, eh, mi compañero Jorge nos, nos, nos está haciendo favor de entrar a Redalit. Y bueno, qué vamos eh, a ver eh, eh, qué, qué datos... Eh, como tal de, de Redalic, tenemos. Bueno, Redalic es este eh, un gigante como tal del acceso abierto en América Latina y en nuestra institución. Y pues bueno, alberga más de 1.400 revistas en línea de 697 instituciones de 26 países, dando como resultado más de 700.000 artículos. ¿Ok? En su buscador eh, principal, pues bueno, vamos a ver que, que tenemos varias formas de eh, poder buscar algún objeto digital en esta plataforma eh, llamada Redalit. Bueno, vamos a buscar otra vez, Jorge, por favor, eh, el tema de educación. Y lo vamos a buscar desde eh, el, la opción de artículos. Por favor, Jorge. También tenemos otras, otras opciones que, que nos pueden dar para, para buscar este, este, este tema de educación. Y bueno, en el lado izquierdo, como lo vimos en DOAC, tenemos algunos filtros. En este caso tenemos por año, por idioma, por disciplina, por país. Eh, cabe señalar que no se ha detenido eh, aquí la investigación en este año. ¿Por qué? Porque aquí nos está comentando eh, eh, los filtros que nos ofrece Redalí, que tenemos 22 artículos de este año. Lo vamos a seleccionar porque vamos a ver rápidamente cómo, cómo se va y vamos a, ver, vamos a aplicar este primer filtro, por favor, Jorge. Algo que no les comenté y bueno, se nos estaba yendo, eh, se me estaba yendo, mejor dicho, no a ustedes, sino a mí, este, que tenemos un resultado de 675 artículos, 675 artículos como tal. Entonces, ya aplicamos como tal, Jorge, el, el filtro. Ok. Este, ok. Ok. Vamos a tomar 2021 y vamos a tomar eh, eh, por idioma español y más este preciso, por educación. No quiero eh, una, una investigación interdisciplinaria, ¿ok? Y bueno, como estamos aquí en México, pues vamos a elegir a México como tal. Y vamos a aplicar estos, estos este, filtros que, y a ver qué, qué, qué nos dice como tal. Y bueno, de los... Más de 600 artículos, pues ahorita ya tenemos 69 artículos, somos más precisos. Cabe mencionar que aquí eh, en la pantalla que nos está este, haciendo, por favor, Jorge, eh, tenemos eh, las diferentes formas en que podemos visualizar o, o nos puede mostrar básicamente Redalic los objetos digitales. Uno es su visor inteligente, dos es PDF Tres es el formato HTML. Eh, cua, la cuarta opción es este, para los eh, aparatos móviles, eh, llamados celulares, o en su caso, eh, un archivo EPUB. ¿Ok? Vamos a ingresar, por favor, Jorge, eh, en este artículo, por favor, qué sentido tiene hablar de la violencia en la educación. ¿Ok? Y nos dio la opción de su visualizador inteligente. ¿Ok? En este visualizador inteligente, bueno, lo que nos ofrece, nos permite navegar con cada una de las secciones del artículo sin la necesidad de recorrer todo el cuerpo del texto. Esta es la, la, la gran ventaja que nos da el visor de, de, de, de, de, de Ok. También eh, eh, nos da la opción de este, bajarlo eh, eh, ya sea en PDF, en HTML, en este caso vamos a hacerlo, por favor, Jorge. Le damos un clic y nos, nos visualiza como tal el PDF de este documento. ¿ok? Ya vemos que tiene este, lo, lo, los metadatos del autor. De, vamos recorriéndolo, por favor, Jorge. Es, es un artículo de siete páginas. Tenemos las referencias. Nos interesa, nos sirve para nuestra investigación. Pues, bueno, vamos a hacer el ejercicio, Jorge, rápidamente de descargarlo y así de sencillo tenemos un artículo eh, bajado de nuestra institución de nuestro, de nuestro este de, de nuestra plataforma eh, llamada Redalica ok en este caso pues bueno eh, esta es una, una sencilla y muy rápida visita de, de esta base de datos ahora vamos a, a hacer el ejercicio rápidamente con con la biblioteca jorge por favor en otra en otra hoja Y bueno, en la hemeroteca digital, ¿qué es lo que podemos encontrar? pues Bueno, eh, es una plataforma eh, de acceso abierto que eh, actualmente tiene 23 eh, revistas con 700, más de 7,888 artículos y, pues bueno, tenemos la participación de 13,647 autores. ¿Ok? En la parte izquierda de, de aquí tenemos las, las palabras claves o los temas que en la actualidad eh, se ven en, en nuestras revistas eh, cabe mencionar pues bueno aquí tenemos el covid tenemos eh, poesía literatura turi eh, turismo salud diseño eh, sustentabilidad y en la parte media eh, de la pantalla tenemos una barra de herramientas que podemos ir eh, revisando de por medio de tipo de, le de revista por favor Jorge y tenemos revistas de difusión cultural, divulgación, investigación y algunas por, eh, por definir. Así también como también podemos hacer eh, la, la búsqueda por el área de conocimiento. Eh, en este caso lo podemos eh, hacer la búsqueda por a, área de conocimiento de artes y humanidades, salud, agronomía, multidisciplina, este, educación, ciencias naturales y exactas. Esa es otro, eh, otra, otra bondad. Y eh, la siguiente, por favor, Jorge. Vamos a ver este, nuestros organismos académicos, qué es lo, cómo contribuyen en, en estas revistas. Y por último, las pues, indicaciones <coughs> <¿verdad>? que tenemos <coughs> de las revistas. Eh, continuamos, por favor, Jorge. Vamos a seguir eh, eh, en la parte superior, Jorge, eh, en el <coughs> buscador. Vamos a, a colocar nuestro tema que seguimos buscando, educación. Desde hoy vamos a buscar todo sobre el tema de educación. Y vamos a esperar los resultados como tal de la hemeroteca digital. Cabe señalar que, pues bueno, aquí la plataforma de la, de, de, de la hemeroteca es una, una plataforma tecnológica para las publicaciones eh, periódicas de la universidad para mejorar la calidad y potencial, potencializar su visibilidad. Eh, eh, la hemeroteca digital también eh, como dato eh, relevante eh, tiene su, su fundación en el año 2016 pero salió a la luz eh, dio, dio la luz como tal eh, en el año 2017 tiene un gestor editor que nos permite llevar todo el proceso de los artículos de, de la manera transparente en un mismo lugar eh, mejor conocido como el OJS ok en este caso, eh, estamos viendo que tenemos aquí algunos detalles de, con, la, con, con nuestra plataforma. Vamos a ingresar rápidamente mejor, Jorge, eh, en la parte inferior a una de las revistas que tenemos. Y pues bueno, vamos a ingresar a la de Convergencia, Jorge, del lado izquierdo, por favor. ¿Y qué tenemos eh, en esta revista? Pues bueno, es una revista con más de mil artículos, de, de, con colaboración de más de 3.000 eh, autores. Tiene más de un millón de descargas. Bajamos, por favor, Jorge, y vemos cómo eh, se distribuyen todos sus artículos eh, de esta revista, de este número. En la parte eh, derecha tenemos cuáles son las indexaciones de, como tal de la revista. <coughs> tenemos que, que colabora con con así con ATINDEX, con, con Redalí, con Cielo, con Scopus y con el DOA. ¿Ok? Eh, también cabe mencionar que esta revista tiene un, un cuartil de Q3 con un factor de eh, impacto. ¿Ok? Vamos a ingresar rápidamente, por favor, Jorge. Ah, Bueno. Antes de que ingresemos, aquí nos detenemos un poco, por favor, Jorge. Vemos en la parte eh, media de la pantalla los diferentes eh, formatos en los cuales vamos a encontrar los artículos. Vamos a ingresar a, eh, a al de raza, de género, en, en las noticias, Jorge, digitales mexicanas. Ya, ya, eh, Jorge. Aquí, por favor. Más abajo, Jorge, o más arriba, es que ya, ya me perdí. <ríe> más, más, más arriba, aquí, aquí, aquí, donde está el factor de impacto Q3, Jorge, eh, vamos a ingresar eh, de, exactamente. Sí, sí, ok. Aquí, eh, si ingresamos, por favor, al artículo, por favor, Jorge, ahí ingresamos directamente al archivo en PDF. Pero también, por favor, Jorge, si regresamos, por favor, a, a, al, al anterior. Pero vamos a ingresar a lo que es este el artículo de este relevante. Por favor, Jorge. En interseccionalidad, raza, género de las noticias digitales mexicanas sobre Kamala Harris, por favor, Jorge. En, en el artículo, exactamente, Jorge, por favor. Y aquí veremos, pues bueno, rápidamente tenemos su, su resumen, su, este, de dónde viene, pues, de, la eh, de dónde nos envía, pues, bueno, es de la Universidad de Nuevo León, los, los diferentes mm, eh, formatos. Cabe señalar que también aquí este, la hemeroteca digital nos da una, una gran herramienta de cómo citar este artículo. Y bueno, aquí tenemos un, un, un metadato muy importante y que, y que bueno, Aquí nos los, nos los presenta la hemeroteca digital, que es el DOI. Es un identificador eh, que, que nos lleva directamente al enlace de, de nuestro artículo. Y en este caso, pues bueno, vamos a darle, por favor, Jorge, este, eh, vamos a visualizar ahora sí el, el archivo en PDF, por favor. Y como tal, pues bueno, nos está dando la, la nos está mostrando el, el artículo. Eh, en PDF eh, tenemos el abstract, tenemos este, los datos de, del autor. Eh, en la parte superior, bueno, tenemos como tal este, los iconos de descarga de imprimir vamos a, a navegar rápidamente Jorge este en este artículo por favor vamos a, a checar eh, si te regresas por favor Jorge un poquito disculpa Jorge un metadato también que, que, que vemos y no muy usual es este que tiene lo, la licencia Creative Commons Jorge por favor es el, en la parte superior porque lo vi ah sí aquí está aquí está es que nos... No alcanzamos a ver. Aquí es un metadato muy importante. ¿Cuándo, cuando lo recibieron? Este, su aprobación y su publicación y la licencia Creative Commons. Para que veamos que este, las licencias Creative Commons este, sí se ejecutan en, en, en los diferentes este, objetos digitales. Vamos a navegar rápidamente, Jorge. Nos vamos hasta la página 26, 27 para ver si tenemos eh, la bibliografía vemos todo el, el cuerpo de, de, nuestra, de nuestro artículo, aquí vemos que, este, las técnicas que utilizaron, lo que dio origen a, a las tablas, es, eh, podemos encontrar muy, mucha información muy, muy detallada de, de, de, en, en este sitio como tal, que es la hemeroteca digital. Y bueno, aquí está la bibliografía de, de las referencias bibliográficas que nos dan eh, sustentabilidad igualmente, para, para para este para tomar esta esta este, esta fuente, este fuente de acceso abierto como confiable. Y, ok, bueno, así eh, hemos navegado prácticamente casi por seis eh, eh, fuentes de acceso abierto, desde lo internacional, nacional e institucional. Y, por último, vamos a navegar rápidamente por nuestro repositorio institucional. Por favor, Jorge. Y como tal, pues bueno, el repositorio eh, institucional, aquí se presenta su, su home eh, principal, eh, ¿Qué podemos decir, eh, se fundó en el 2011, se lanzó eh, en el 2011, y tiene como objeto organizar, archivar, preservar, salvaguardar, presentar y difundir en el acceso, el acceso abierto toda la producción intelectual de la comunidad universitaria. Así como eh, también una de las funciones que tiene nuestro repositorio pues es regular la producción científica, académica y cultural susceptible de colocarse en protocolos de acceso abierto. Y bueno, eh, como tal, eh, esto es el home de, de nuestro, nuestro repositorio. En la parte eh, superior tenemos eh, la numeralia de, de nuestro repositorio tenemos más de 13.000 documentos en la colección científica, más de 14.000 documentos en la, en la carpeta académica y con un no mayor eh, este, número de, de objetos digitales en lo administrativo, tenemos más de 4.000 y en difusión cultural, bueno, tenemos más de 3.000 eh, objetos digitales teniendo como un total más de mil documentos el repositorio institucional. ¿OK? En la parte media de la pantalla, pues bueno, tenemos lo que es este, el, el banner principal y como también eh, la, la, las comunidades temáticas que tenemos del lado derecho eh, de nuestro juego. En la parte inferior, por favor, Jorge, tenemos eh, organizados las diferentes... Este, Carpetas en comunidades de la UAM, colecciones, colecciones temáticas, interoperabilidad con el CONACYT, eh, prototipo del cris de, de, de nuestros autores, eh, los más vistos, algunas estadísticas. ¿Okay? Eh, en la parte inferior del lado derecho tenemos cómo buscar en nuestro repositorio, lo podemos buscar un objeto digital, ya sea por fecha de publicación, tipo, materia o por autor. En esta ocasión nos vamos a ir en la parte superior, por favor, Jorge. Y vamos a buscar el tema que eh, hemos estado buscando en, en, en esta presentación, por favor, que es el tema de educación. Por favor, Jorge. Y como tal, pues bueno, aquí Jorge ya nos hizo favor de eh, digitalizar, eh, de de crear el, el tema que es educación y nos da un, un resultado de 2037 resultados. ¿Okay? Vamos a bajar, por favor, Jorge, en los diferen, eh, las diferentes temáticas que nos va a presentar eh, el objeto digital eh, con alguna eh, contribución al tema de educación, por favor. Cabe señalar que el, eh, la oficina de conocimiento abierto fue la primera eh, a nivel eh, nacional en el 2015 de su creación. Eh, no ha sido este, ah, no ha sido muy fácil este camino eh, para la colaboración de, de llegar al quinto lugar que tenemos en el repositorio nacional, pero es una una de las bondades que nos presenta nuestro repositorio y que aquí el día de hoy se les presenta, es muy gratificante eh, encontrar eh, muchos trabajos que nos solicitan de otros países, países como China, eh, Inglaterra, que quieren hacer colaboración con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque están interesados en algunas de sus tesis, en algunas de sus investigaciones. Ok, aquí tenemos algunos detalles con, con nuestro repositorio. Si bajamos, por favor, este Jorge para hacer este, la búsqueda de algunos, como tal, ya, ya hicimos la búsqueda, ahora vamos a ver, aquí son todos los, este, los planes de estudio de la Facultad de Ciencias de la Conducta, pero también tenemos aquí una investigación, algunos apuntes de unidad, a ver, vamos aquí, Jorge, rápidamente. En este caso, bueno, vemos... Eh, la ficha eh, técnica de, de nuestro objeto digital en el repositorio y esta es una unidad de aprendizaje de matemáticas de la, de la Facultad de, de Ciencias de la Conducta. Ok, aquí visualizamos, por favor, Jorge, si, lo, si nos podemos eh, visualizarlo eh, desde ver el documento. Exactamente, Jorge, por favor. Ya que tenemos aquí un, eh, la, la vista preliminar de nuestro documento, muy pequeña, pero bueno, ahorita Jorge nos está presentando como tal eh, este, la tesis que, que, que se desarrolló en, en la Facultad de Ciencias de la Conducta. En este caso, pues rápidamente, Jorge, nos vamos a la parte inferior para checar toda la bibliografía. Vamos a, eh, conforme vayamos, este, checarlo nosotros eh, si, nos, si es de nuestro interés, de nuestro agrado, esta, esta, este objeto digital, pues bueno, vamos a ver Toda, todo, todo todo el desarrollo de como tal, ok y como tal, pues bueno, llegamos aquí a, a, la, a la bibliografía checamos que tiene bibliografía podemos consultarla, podemos eh, citar como tal este objeto digital y nos sirve nos como tal, y bueno esto, esto es eh, a, a grandes rasgos, eh, la visita que hacemos a los tres proyectos que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México en el tema de acceso abierto ok, eh, Fuimos desde lo internacional hasta lo, hasta lo eh, institucional y cerramos como tal eh, con nuestro repositorio institucional. Y bueno, eh, a, a grandes rasgos eh, se dio una, una visita muy rápida, muy rápida la verdad, eh, en estas eh, bases de datos, pero eh, queda abierta, eh, Alguna plática, alguna asesoría, alguna eh, videollamada que pudiéramos hacer o que tuvieran alguna duda de cómo navegar ya sea en la hemeroteca o, o hacer una búsqueda más detallada en la hemeroteca, en Redalí, en DOAG, en Remiri, en el Repositorio Nacional. Bueno, aquí aquí dejo la invitación. Este, están abiertos los los, este, los los teléfonos de la oficina para este para brindarles apoyo. Eh, maestra, ¿es cuanto a la presentación de las bases de datos en acceso abierto? Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a, a toda la explicación que nos has dado, el recorrido, la navegación por las plataformas, que justo ya es la parte práctica de los recursos en acceso abierto que los chicos pueden aprovechar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Jorge por toda la explicación que nos han brindado. Como bien comentas, es un tema muy amplio. Conocer los beneficios y las bondades de cada una de las plataformas implica eh, posiblemente verlas de manera ajena e independiente. Y bueno, pues en esta ocasión lo que hicimos fue justamente dar un recorrido por, por cada una de estas. Y nos faltan algunas plataformas en acceso abierto que también son importantes eh, conocer. Justo para ustedes, chicos, eh, que son quienes están eh, iniciando con, con toda la parte académica mucho más formal, qué mejor que hacer nuestras propias investigaciones en plataformas que tienen contenidos científicos y que no es, es exclusivamente una nota, ¿no? un texto que copio de algún blog, sino es el resultado de una investigación. Y, y bueno, pues mucho más aún eh, el beneficio de que estén en acceso abierto. Agradecemos su participación y bueno, pues me voy, me voy a permitir eh, compartir y dar lectura a un reconocimiento que por parte de la Secretaría de Investigación otorga a ustedes por su, por su valiosa aportación. A la letra dice Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados a través de la Oficina de Conocimiento Abierto otorga el presente reconocimiento al licenciado Jorge Estrada García, por su destacada participación como ponente en el tema «El acceso abierto más allá de la educación universitaria». En el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto, titulado, titulada «Importa cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural». Octubre 2021, Patria, Ciencia y Trabajo. 2021, celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. A la firma la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Sarza Delgado, Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. En nuestro cintillo, como integrantes y participantes de este evento, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, la Oficina de Conocimiento Abierto, el Proyecto de Hemeroteca Digital y eh, Redalic. De la misma forma, se otorga un reconocimiento con, con las mismas condiciones Dirigido al licenciado José Elías Chávez Díaz, por su destacada participación como ponente en el tema El acceso abierto más allá de la educación universitaria. A la firma la doctora en Ciencias Sociales, Marta Patricia Sarza Delgado, Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Elías, por su colaboración, por su participación y por toda la experiencia que nos comparten a través de este ya conocimiento que tienen en materia de acceso abierto. Les recordamos que para poder continuar en las actividades de la semana de acceso abierto es suficiente con que ustedes ingresen al, a la cuenta de Facebook de la Secretaría de Investigación y la transmisión que se encuentre en vivo es la que nos da el acceso a las conferencias o ponencias que nos faltan aún como parte de las actividades. Les agradecemos a todos su asistencia y eh, no nos resta más que eh, gracias, chicos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen día.